¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, solamente informaros que este fin de semana, del 9 al 12 de diciembre, tenéis una prueba gratuita, prueba gratuita, del juego Chivalry 2. Este juego que es lucha en combates de espadas, escudos y gallinas, con 64 jugadores, multijugadores de batallas en primera persona, inspiradas en películas de estilo medieval. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao!